Hola, ¿sabes? Hay cosas demasiado extrañas en la web. Pero en este video de Dark Web te platicaré sobre unos misterios sobre televisión de mi país natal México, en este país han circulado rumores como imitación de crossovers como nosotros los guapos con vecinos, o una familia de 10 con vecinos. Pero en esta ocasión veremos casos raros. Casos que llegan a dar mucho miedo. Empezaremos con un caso que no es terrorífico y poco a poco darle más terror al asunto. Que empiece el terror. Número 1. Televisa es conductor de una página de pornografía. Mucha gente conoce la popular cadena de televisión Televisa que fue poseedora de series como Vecinos, El Chavo Animado, una familia de 10, pero hablando hay una cadena de p*** que no puedo decir porque YT me borra el video. Esta es una misteriosa pero no sabría decir si podría ser verdad. Número 2 El caso de Laura Mucha gente conoce el programa de Laura. Si no conocen el programa les explico, es un programa de una señora de nacionalidad peruana que retrataba casos en algunos casos vergonzosos como mi hija se convirtió en un dibujo animado para evadir su realidad. O mi hija se volvió violenta por culpa de las maquinitas. Pero algo que sí es extraño es este capítulo. Mi papá murió y descubrí que tiene otra familia. Este caso fue hablado en el 2010, en el que Laura hablaba con unas cenizas y resucitaba a un muerto. Yo a veces converso con los muertos Y la verdad yo no entiendo Javier De verdad, trata de explicarme Javier Porque, ¿cómo puedes hacer esta, esta maldad? O sea, tu esposa a la que amabas 21 años Javier, por tu esposa Y tú le haces una barbaridad de esa magnitud Por el poder que me da este programa Y el poder me lo da Ar... Bajen las luces señores Quiero música, música, música, porque este programa tiene el poder de resucitar a los muertos, que pasa el muerto, que pase el muerto. Número 3. La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho son ilegales. Al igual que Laura mucha gente conoce los programas de La Rosa de Guadalupe o como dice el dicho. Pero mucha gente dice que han llegado a prohibir capítulos al público. Pero este programa sería ilegal en México. Ya por su contenido explícito, y un ejemplo de esto hay un caso llamado el colibrí que fue prohibido porque tenía un contenido horripilante en él. Número 4. El simbolismo de con el chavo del 8. Desde su estreno el 24 de febrero de 1973 se emitiría por primera vez un programa que arrasaría con la competencia de aquellos años en la televisión mexicana que una simple idea con las mismas fórmulas serían tan icónicas como las ocurrencias de Kiko o como el Chavo la riega. Pero en el capítulo de la fonda de Doña Florinda se puede ver como en la carta del menú hay una marca de Horus que según mi investigación, el ojo de Horus o Uyat, es un antiguo símbolo solar egipcio que encarna el orden, lo perturbado y el estado perfecto. Se le asignan características alotrópicas, es decir, mágicas, protectoras, purificadoras y sanadoras y también la gente cree que Chespirito era ocultista. Número 5 En el programa se vale una chica se accidenta y se ponen a bailar a remángala, a rempújala. Este fue un programa que se emitió en 2007 era un programa que se rompían las reglas podía ser divertido, arriesgado. Pero en un capítulo una actriz recordada por interpretar a Tecla en una familia de 10, vivió un accidente en dicho programa, que fue calificado como el juego del calamar por Faisi. Al salir arrojada desde el extremo de un columpio cuando otros integrantes del programa saltaron en el otro lado y ella sale arrojada hacia arriba. Todo bien. Parece que se lastimó. Se No, no, no, no. Hay muchos más misterios. la pero eso creo que lo dejaré aquí. No olvides suscribirte para saber que te gustó dejarme un comentario sobre alguna teoría sobre la TV mexicana. Y antes de dormir verifica tu cama.